Bienvenidos amigos a Nico Nicotecnia junto a Santi el constructor Este es un video especial de navidad Hola Acá estamos con Santino Y queremos mostrarle esta construcción que hemos hecho que Es más, miren, en la descripción de este video les voy a dejar un link para que puedan descargarse esta construcción o creación, mejor dicho Que hizo Santino ¿Santi te costó mucho? Eh, no Exactamente, yo lo vi y la verdad que no tardó tanto. Y miren, quiero mostrarles en principio la, el negocio, primero el negocio, donde vos venís, llegas y decís, acá por favor... Vale 10 tickets y, y acá um, no hay que pagar nada. Claro, es una montaña rusa gratuita y ahí atendería un señor invisible. Tickets y la tienda y acá está la entrada y por allá está la salida. Bien, entonces acá tenemos los diferentes vagones, cada uno tiene un precio. Y vamos a hacer ahora, para primero vamos a mostrar toda la pista y a lo último nos subimos. ¿sí? Así todos nuestros amigos pueden ver, a lo último nos subimos y ahora solo mostramos la pista desde arriba, la vamos caminando. Mira, hay murciélagos que son eh, tenebrosos. Mira, la pista viene así con esta forma: viene, viene, viene, acá dobla muy rápidamente para que se agarren. Los cinturones del pantalón. Y acá entra en un lugar. No entres, no entres. Esto lo dejamos. No, no, no, no. No lo muestres, no lo muestres. Va a ser sorpresa lo que hay acá adentro. Es el lugar del terror. Acá después sube, sube. Después viene, dobla, sube otra vez. Y acá tiene una empinada hacia abajo. Uh, uh, uh, mortal. Hacia el final. Que si acá podés saltar, eh, podés caer acá en los charcos. Claro, eh, tiene, eh, o sea, la seguridad es primero Quiero decirles que todo está pensado en seguridad Y por allá al fondo hay un Ender Dragon que lo tenemos suelto Así que hay que tener cuidado con ese Ender Dragon se los muestro Sí, porque mira, ya quedó dando vuelta, mira Está, eh, es muy peligroso, lo dejamos ahí Porque, mira, uh, está re enojado, mira, ¿qué dice? Ender Dragon, cuidado, peligro Sí, totalmente, mira, está re enojado re enojado, bueno no se preocupen, no nos va a molestar No entren ahí No entren ahí. Así que si quieren pueden descargarse este archivito Que ahora les digo cómo se instala si quieren Yo les voy a enseñar todo como siempre hacemos en Nicotecnia eh, Y bueno, y acá vamos a subir entonces a nuestro primer vagón ¿Sí está? ¿Estás listo? Sí Bueno, vamos a subirnos despacito Ahí paren Ahora paren. ahora sí bueno, Ahí vamos, eh, ahí vamos ahí adentro a la una, a la 2 y se activó. Mira por delante ahí. ¡Ah! Tienen que agarrar en los, en los carriles. Ahí está, mira, ahí entramos. ¡Ah! ¡La zona peligrosa! La ¡Esa es la zona peligrosa! Llegás a saltar ahí, te quemas todo. Mirá, acá. Uh, ¡Uh! Llegamos. Hemos llegado. Y ahora es la vuelta. Y automáticamente la vuelta. Esta es la parte más peligrosa que da miedo. Mira. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Quisimos hacerla así. Porque si no, era muy eh, de mucho miedo, de mucho miedo. Y eso que es de día. Ahora vamos a poner de noche con un comando. Para que vean cómo se ve de noche. Ya lo no pongo. Te voy a ti, me Bien, ahora de noche. Miren, para. Primero, para, para, para. Primero mostrar toda la pista de noche de arriba. Mirá. Es bien, bien... Eh, asustadiza, diría yo, es la palabra. Mira, Ahí adentro... No, a mí no me gusta meter. Y decir que te pedí que lo hagas chiquitas esa parte de miedo porque es tremenda. Bien. ¡Oh! Una hermosa pista. Se la dejamos en los comentarios. Pueden descargarse este archivito. Ahora les digo cómo se instala muy rápidamente para que puedan disfrutarla. O si quieren expandir esta pista, también lo pueden hacer. Subite ahí el carrito. Ahí está. Vamos. ¿Qué pasó? Se quedó bloqueado. No pasa nada. A ver, hay que, hay que moverlo. Claro, porque... No, ya sé Bueno, ahí está Ahí la colocamos Ahí está Ahí anduvo Listo Vamos A la una A las dos A las tres Ahí va, mira, Ahí va, eh ¿Cuánta vuelta, ah? ¿eh? Mirá ¡Ay, mamá! Ahí sube, sube, sube Sube, sube, sube Y baja ¡Uf! Hemos llegado, tío Hemos llegado mira, Allá se va el carrito ¡No, espéranos! ¡Espéranos! Bueno, se fue, se fue, no te preocupes. <risa> ya se entendió. Así que, mira, ahí viene el vagoncito, Ahí viene el vagón, a toda marcha. No os preocupéis. Que ya podéis disfrutar de esta pista de Santi el Constructor. Les recomiendo que se suscriban al canal de Santi el Constructor que le enseña cómo jugar Minecraft. Y a partir del año 2022 vamos a hacer nuevos videos para nuestros canales... Y ahí podamos encontrarnos y disfrutar. Así que chicos, los saluda Santino y yo también. Hasta luego. Eh. Suscríbanse y denle like. Y comenten si quieren que hagamos otro tipo de montaña rusa u otro tipo de construcción. Desde ya les decimos felices, fiestas, feliz navidad. Que la pasen muy lindo. Eh, en familia, comiendo rico. Y lo que Papá Noel traiga. Que les guste, porque lo que trae, trae, y ojalá por lo menos que no les traiga carbón. No les traiga carbón. Yo tengo que decirles que una vez a mi hermano le trajo carbón y nos y nos pusimos sorprendidos porque fue como... ¡Ah, ¡Trajo carbón! Y no nos... ¿Y saben qué? No nos entristecimos, porque usamos ese carbón para hacer un asado. Lo tomamos como algo bueno, así que siempre de lo malo hay que tratar de buscar lo bueno, ¿sí o no? Sí. Exactamente. Así que, bueno, chicos, los saludamos, los queremos, los felicitamos y esperamos encontrarlos el año que viene. ¡Hasta la próxima! Vamos a hacer así y saludo con el... Voy a mostrarles, chicos, cómo hacer para instalar eh, esta montaña rusa, si la quieren instalar. Así que presten atención. Miren. Yo les dejo... Yo les dejo en el... Aparen que salgo de acá, así... Saco acá Les voy a dejar esta carpetita ¿sí? Como en acá que se llama montaña rusa Lo que tienen que hacer es abrirla Y les va a aparecer acá la carpetita esta Bien, lo que hay que hacer entonces Ir acá a la, a lo que es el inicio ¿sí? El inicio de Windows Y simplemente van a escribir Este icono de porcentaje Y van a poner up data. Bueno, no mayúscula, sino sería mejor en minúscula, Updata. Así. Otro símbolo de eh, porcentaje, ¿ven? Up, porcentaje. Updata porcentaje. Y les va a aparecer una carpetita que se llama Updata. Si no tocan Enter y va a buscar. Como acá me aparece la carpeta, yo simplemente voy a tocar acá para abrirla. O abrir, mira, abrir. ¿Sí, Santi? ¿quería decir algo? Eh, sí. Que con el Shift, manteniendo el Shift... Primero manteniéndolo con el 6, en... bueno, con el 5, en sí, hace símbolo. los símbolos. Claro, claro, perdonen, perdonen, yo estoy acostumbrado a no decir eso. Y es verdad, con la tecla Shift y el número 5 te activa este símbolo de porcentaje. Ahora sí, vamos a abrir. Y acá, si se fijan bien, dice el, el usuario de ustedes va a tener el nombre de la computadora de ustedes, Updata, que es la eh, carpeta que nos va a llevar, así lo van a ver ustedes. Y en estas tres carpetas van a buscar esta que dice Roaming. Entran acá y acá van a buscar su carpeta de Minecraft, que seguramente es la primera. Esto es todo el contenido de Minecraft que ustedes tienen. Y si no saben cómo instalar este Minecraft, en mi canal tengo un canal donde les muestro cómo instalar este Minecraft. Que es esta, ahí, esta versión, ¿sí? el Launcher Phoenix. Bien, uy, abrí sin querer el, el otro programa. Ahora lo cierro. Bueno, y acá lo que van a hacer es encontrar una carpeta que se llama Sabes, que acá están todos sus mundos. En Sabes van a encontrar los mundos que están guardados en tu computadora. Entonces vamos a entrar acá y acá están todos los nombres de los mundos que tengas en tu compu. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Bueno. Este archivito que te dije que tenías antes, lo vas a agarrar y lo vas a arrastrar por acá. No adentro de una carpeta, sino como por acá arriba. ¿sí? Ahí lo soltás y se va a instalar este mundo de montaña rusa que hicimos. Si no, más fácilmente, voy a volver para arriba, acá la carpeta Minecraft, y agarras este archivo, venís, venís, venís, venís, venís, venís, venís, y lo soltás acá a sabes. Fíjate que tiene un símbolo más. Y esto va a hacer que se te copie nuestro mundo de la montaña rusa en tu computadora Simplemente después de eso, cerras acá Y en tu Minecraft vas a encontrar que está el mundo de eh, montaña rusa como nos figura acá Fíjate que nosotros jugamos la versión 1.16.2 Si tenés una versión anterior, posiblemente no te lo deje abrir Pero si tenés una versión como esta o más nueva, sí te lo va a dejar abrir Así que mucho ojo con eso Así mira Adiós Adiós